Cómo saber si mi ordenador con Windows 11 o Windows 10 tiene activada la virtualización. Vamos a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el logo de Windows, o una pulsación larga en pantallas táctiles. En el menú que sale, clic, esta vez izquierdo, en Administrador de tareas. Pestaña Rendimiento. Clic sobre CPU. En la parte inferior derecha, podrás visualizar la opción, Virtualización. Esta debe mostrarse como habilitado, eso significa que está activada. Muchas gracias por la visita.